Mi reto de esta semana es subir las escaleras corriendo o bajarlas. No hace falta que hagas muchas ni que subas todas estas series de escaleras, pero toda la que puedas, ya sea en tu casa, por lo menos un piso o en tu trabajo. Sube las escaleras corriendo. ¿Y por qué es esto? Porque a tu cuerpo le gusta explosividad, le gusta trabajar intensamente durante periodos de tiempo muy cortos y luego descansar y subir las escaleras corriendo es lo que nos va a permitir. Así que ya sabes, sube las escaleras corriendo, cuando lo hagas, a lo mejor el primer día te resulta muy duro, pero luego después de varios días vas a ver que no es tan difícil y que te recuperas muy rápido. Este es el reto de esta semana, espero que lo hagas y nos vemos en los siguientes. Si te ha gustado el vídeo pues ya sabes agur yogur a subir las escaleras corriendo bueno, os dejo, voy a hacer otra serie